Hola qué tal amigos de Youtube Hoy verán los atajos Crash Team Racing Mitroful de la nieve Mis atajos especiales Que se acerca a año nuevo Navidad y los niños Que piden sus cartitas De los reyes magos Peor las cosas chicos Pero desitútenlo Ustedes mismos jefe mi nombre Es ahí mi bandico Bueno con el MD no funciono Lo tengo que hacer un arreglo Pero eso chicos Este artel Mañana Va a ser una historia navideña para diciembre Y otra Ya se viene lo buen fin Todas las compras navideñas Va a salir más caro Chicos que los niños pequeños Rompen todo Pues no mi nombre Es ahí y me de corte. ¿Algunos centímetros más tarde? <risa> tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Genial, ¿no?